Un momento Ey, esto de qué? force, Toma una blue torch. ¡Eh, por detrás! Y otro, otro en el ghost, creo, ¿eh? ¡Hostia! Esto va van con algo, ¿eh? Eh, no va a dar, ¿eh? Tengo... Me queda una caja Toma, pilla munición de la... Esto. Me pared ¿eh? ¿Sí? o no, me toparé. La, la placa grande va no ha durado, durado un cargo durante la dragón. tío, tío, no, que Le salgo. ¿Dónde? En el capillo. yo, que susto se ha pegado. Vení. Qué susto se ha pegado, hemos salido cuatro sea, con jod. Se han salido. Se han salido aquí rentable la cosa, metalito. ¡Eh! Hey, ¡Que está para dentro! ¿Que está para adentro? ¿Qué? Que tiene que con las copetas, qué sí, que sí, que hay un chaval dentro. Una ¿Cómo? polla. Te lo prometo, por mi abuela. El disparé yo con las escopeta, ¿eh? Que no, que, pero que está descubrir de la, la puerta, Descubrir todo en la puerta. Y de paso, eh, poner placas fuera, porque vamos ven Ven, ven Chris, dentro Bro, we are ready bro. Ah, dentro, otro, Quiero <risa> <risa> Dale, dale ahí, dale. Ah, que está, que es una dragon, fuck. Que no cae un tío. Lo quitaos, quitaos, caída a dragón. Hay una cama, hay una cama. No lo he reventado. A tomar por culo. Uh, gracias por la dragón. Con la Hostia, cual voy a. Con la cual voy a raidear. ¡Es fui a perop! Para, para, para mí. Que alguien vaya a home y vaya haciendo C4, que hay cosas de gente Bueno. ¡Adiós! Los chemicales que hay. Eso sí que nos va a venir bien los chemicales. Sí. Y el Ranger Finder. Eh, cuidado con que, no, con que el owner no nos quite la placa de este yo... campeón. Eh... eh no, no me cansé 4 eh. Con la dragonao que queda. Le doy yo también, no. Que no. no. En vaya hombro. ¡Me ha cacho escopeta! Eh, eh aquí, aquí hay un brilli, eh. Sí. Aquí no se ha Sí. Muy bien, muerte. ¿Puedes Muy bien, buen por favor? Sí, sí, sí, sí No crucéis Vale, C4, Uy, C4, tío. C4, tengo un C4 te Tengo un C4, eh vale. Para poco a poco, que es que no... Voy muy largo, ¿sí? Espera, para, para, para Bueno, iba a decir una cosa, tío Matamoros Oh, matamoros Vale, espera, espera Vale Vale, dejo cosas aquí. Tortuga, puedes hacer dejo que voy a salir. Voy. ¿Qué está con el interno? Mándame TPA. Vale, TPA... ¿quién está con yo, el C4? Yo tengo el C4, TPA, estéreo. Voy. Pues pásamelo, pásamelo. Pero... Barra TPA. De todas formas aquí se pueden hacer unos pantallas. Eh, quitaos, quitaos, que voy a ver. Vale, lo pongo aquí en todo el medio. Aquí. En el otro, vale. sí, en el medio. Vale. No me deja. A ver. ¿Te has cargado? Bueno. Eh, no voy a dejar. Eh, dale, dale, dale a, al C4. A la hora Hostia puta. Has roto eh, eh. algo. Ah, mira, más balas de dragón. ¿La matamoros la uso para pegar tiros o? Eh, si sí, hace falta, sí, espérate Eh, sí, es que la matamore en un rally Alguien por aquí, mucho, y, siempre uno que esté por aquí, siempre uno que esté por aquí mirando Que no, que no entre No, si sí, no van a entrar, en me caso ¿Que no? A ver, espérate, a ver Espérate, me voy a quitar los píticas, hermano, que en tercera persona no... Hola. Dale, dale todo eso y yo le doy. Oye, que tenemos a doble Stalker eh, por... He roto otra, Hony, Yuri... Ahí, ahí, caja nueva Vale, otra... Eagle Fire con todo. Si, Eagle Fire, cheto. Y munición. otro cargado de Dragon fan. Steely, Devil's Bane. Buena. Devil's Bane, sí. No hay nada, por aquí. Para el no. Y es a cubrir. Si, sí, si, sí, si, sí, si sí. Otro cargador. Vale, cargador de, de dragón. Lo Vale. Ah, vale, se ha abierto la puerta. Mira, el dueño, el dueño, ha abierto la sí, puerta. Sí, sí, pero que, que le tengo yo cerrado, ¿sabes? Así que.. Sí, pero... Sí, sí, pero las placas de fuera no, eh. Ya. Estás tú comiendo ahí, ¿no? ¿eh? Sí, estoy aquí. ¿S -S saber to full Este es mi saber, que hijo de puta <ríe> Cubridme hijos de puta, me ver que si me va a matar He visto el nodo así, está ahí Lo maté Le pegó un cuerpo con la <ríe> matamorio eh, ya, ya me han dicho ¿Eh? tres. Está aquí tres, dentro ¿Cómo? otro Que os pasa, sí. no. Y además tenía metal O un dressing, me lo pido ¿Hace el que o qué? Descrastea cosa, de cosas, descrastea cosas Descrastea los cascos y todo eso, ¿eh? ¿Alguien quiere? ¿El qué? Pues o se ha llevado varios... Eh... El... Horizontal, bipode y barrel, Eso si alguien quiere Eh, a... eh, sí, trae un... Un barrel y un bipode Y bueno... Tú, tú ven aquí, estéreo, estéreo, estéreo me ha muerto Me ha muerto Me ha muerto en la base, tú? militar, militar, en la base dentro del todo En serio está muerto ¡Oh! ¡Ah, jome! ¡Jome, jome, jome! contigo Muertos los dos, manda, manda, manda Tortuga, tortuga, ven conmigo TPA, guante Están muertos los dos, eh, creo que tenían bastantes cosas ¿Qué pasa? Solo Se lo voy con saldo, Cuidado, escúchame. Eh... Eh, sí, creo que sí, toma. Eh... Esto, esto, toma. Cargadores. Le doy, eh. Muerto el de South Parker. Cuidado, otro aquí, creo. ¿no? Sí. ¿Cómo no le he matado, tío? Si es que le estoy dando todo el rato, pucha, esto, esto. 54, oh, me han dado hecho, tú, estoy a 4 de vida Tortuga, haz las que veis en la isla. Que de paso nos, cojo, nos cojamos el airdrop que caiga que caiga ahí. Vamos que a caiga. la isla. Sí, sí, la jugada. Eh, el hydro eh? para el no, Vale, espera que voy, que estoy ya vida, meta de tío. madera Bueno Vale, dale, dale, dale. guante, cuando quieras mando TP. Pero... ¿Sabes dónde está la... el esto exacto? Aquí en todo el medio podemos. Hacer. Otro más ahí eh. Vale. <tos> Mira, uno allí en la montaña. Ups. Voy, voy. Sí. A, a esta gente yo le he entrado directamente, Porque esta gente. Esta gente está muy Se No puede tunda. subir bien, eh. me caso. Es ¿Eh? que bro tú, porque estas ratas aparecen aquí, mira. el Dios. No te ni Vaya susto. ¿Y cómo ha salido? Si quieres volver donde estás, Ca ca ese casi casi, me, casi me, me atropella, eh. Voy a contar cuántas placas tengo así para no aburrirme. ¡Hola, hola! ¡Hola! Se van. Eh, viene ahí, viene ahí, viene ahí. Cuidado, eh. Parió, Sálise, sale, sale, sale, sale. Antes, ¡Muerto uno aquí! M ¡Manda, manda, manda, manda, manda! manda. Pues, pues, Se ha destrozado Muerto Otro Cuidado, eh El, el APC, el APC, el APC Healing me, me, me tengo que Cuidado, eh, que se, que se baja, eh Se han bajado, se han bajado Muerto El de la map El va, va a pillar también, eh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 Deja de hacerla de tope, muerto. No, de... no tengo nada, eh. Muertos. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. El breaker. Muerto otro aquí detrás. Vale, otro, otro. Uff, date una vez, ríntalo. No, esta gente de vida, hijo de puta, estoy sí, viendo yo. Me ¿Cómo quito así? Mira. He escuchado en la... en la colina. Muerto. Buena, ¿Cómo va a estar así, hermano? Si le he dado dos cabezas, ¿esto qué? Alguien puede venir. Eh, manda, manda con un show tal que eh. Alguien puede venir, por favor. Tengo, no. tengo un saber full, eh. Y un rocket launcher. Que alguien se queda aquí, por favor, que alguien venga. Eh, que, okay, mira, que vaya, que alguien que vaya a home. Coja mi cama. Coge, cosa, coge cosas, coge cosas aquí, coge cosas aquí. ¿Alguien? Sí, sí, sí, sí. Me lo voy, home. Yo lo tengo, yo lo tengo. Lo teo, loteo, ya, ya, ya, ya. Tengo todo aquí, eh. Rocket launcher. Eh. buah